tenían declaraciones que se contradecían unas con otras. Soy Isabel Matsir, compañera de vida de Bernardo Caal-Scholl. En noviembre del año 2018, después de un juicio con irregularidades, eh, Bernardo fue condenado a siete años y cuatro meses de prisión. Tres años y medio, sin que pueda compartir con sus hijas, que es lo, lo más valioso para él. Siempre le damos comida. La idea es que, que él siga sí pues por medio de la comida también, pues, teniendo esa esa percepción de, de, de sus raíces, de su pueblo. Lo visito normalmente a cada 15 días. Entre el tráfico, los, las esperas de buses, son nueve horas aproximadamente el nombre de la persona Bernardo Pablo Esparcelo ¿Sí? Este nombre es la persona que está...